Hola, yo soy Oscar Muñoz, creador de Green Class. Partió simplemente cortando botellas vacías para convertirlas en vasos. Él empezó su negocio todavía más joven, escargando en la basura. Casi 10 años más tarde produce al menos 20.000 vasos mensuales. ¿Quiere saber cómo lo hizo? buscar botellas, a buscar botellas bonitas, y cada botella bonita era, era, era como encontrar un pequeño tesoro en la basura que iba a terminar siendo un vaso, y eso me, me motivaba súper harto, pero era súper lindo cuando nos íbamos a meter a, a todos los, los residuos de los restaurantes. Lo suyo es un proyecto sustentable, un emprendimiento ecológico que ofrece una segunda vida al vidrio, un producto 100% reciclable que algunos creyeron sería un fracaso. La idea surgió el primer año de universidad en su ramo favorito. Su grupo no entendió que quisiera vender vasos. Dijeron no sé, no, que no, pues, que es tan pedo. ¿Quién te va a comprar esa cuestión? ¿Estáis ¿De dónde va a sacar las botellas? ¿Estáis pues, aquí botellas? Llueven por todos lados. ¿Y me echaron el grupo? sacaron? Me sacaron mi grupo y el profesor me dijo, os que café que te echaron, no eres emprendedor, no eres proactivo, no tienes buena idea. Así que, reprobáis el ramo. ¿Cómo se arrepentirán ahora esos compañeros de despreciar tamaña oferta? Gringlas, su empresa, el año pasado vendió 240 millones de pesos. Y con metas claras de crecimiento, 600 millones en ventas proyectan para 2018, equivalente a 120 mil vasos. Quería pasar a, mostrarle a acá. ¿Cómo se ven las orillas, la? Y si me sigues, por favor. Ah, me está complicado. ¿Podemos pasar? Valentina. Oscar insiste en que su idea surgió del más humilde de los orígenes, de la basura y que con Gringlas pusieron en valor un trabajo que es muchas veces invisibilizado, el de los recicladores de base o cartoneros. Ellos son un proveedor importante, a ellos compran las botellas trabajadas, limpias, sin contos ni etiquetas, pulidas, listas para empezar el proceso. Acá tenemos a un buen patio a dos máquinas cortando ellas ahí si sí pueden ver la está marcando tenemos que hacerle un, un, una pequeña línea con, con el diamante y después esto lo aplicamos aquí entonces ahí ese sonido es que ya se cortó le doy un par de segundos más y ahí si tú la tirás y ahí se... Vaso y reciclaje Porque el sobrante de la botella, todo lo que no es vaso vuelve a ser reciclado Dos toneladas de residuos que regresan a las cristalerías para muchas veces reconvertirse en botellas Oscar nos cuenta que cada día en Chile se producen 10 millones de envases de vidrio Y que de ese total al menos un millón de botellas termina a diario en la basura aunque él cree que la basura no existe, que todo tiene una segunda vida útil. Esta es la que más me gusta la Esta es botella de gin y la cortamos así y queda como un vaso whiskero. Aunque hace rato dejaron de solo cortar botellas, con artistas y ilustradores están armando colecciones de gringlas. Expresiones típicas de chile, mandalas, vasos cerveceros y para la piscola. Aves nacionales o esta, brindemos por ellos. Y hace dos, tres meses, Gringlas permite dar empleo a 20 personas, permite reciclar todos los meses 20.000 botellas, permite compartir el mensaje y también está. me permitió a mí, no sé si lo dije, pero me permitió pagar completamente mi estudio universitario. Casi 10 años han pasado desde que decidió emprender con un solo amigo hasta convertir a Green Glass en una marca exitosa con producción en serie, porque hay registros, no era así al comienzo. Y antes eran cajas diseñadas por mí.